¿Qué tal, tribu? Bienvenidos una semana más a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Cómo va, peña? Preparando este Halloween. Yo de momento aquí, haciendo la cata de la cuarta Biomenor Cannabis. Ahora mismo estoy con la sección de interior. Menudas bombas, sabor, aroma y pelotazos fuertes. Ya que estáis aquí, ¿por qué no vemos juntos cómo debe hacerse una buena cata? A la hora de realizar la degustación de una cata hay cuatro aspectos básicos que tenéis que tener en cuenta de forma correlativa. Primero, el aspecto. Después, el aroma. Luego, el sabor. Y para terminar, el efecto. El aspecto, como imaginaréis, deberá estar muy cuidado y siempre libre de plagas u hongos. Deberéis fijaros en que la muestra sea una flor compacta, esponjosa, sin hojas ni tallos, como esta que tenemos aquí. Como veis, el cogollo debe de estar completamente formado, secado y manicurado. Además, es conveniente que os fijéis en la cantidad de resina que tiene. Lo mejor es que lo hagáis con una lupa. Una vez hayáis valorado su estética, deberemos cribar sus aromas y olores. Para ello, bastará con que apretéis suavemente la flor justo enfrente de vuestra nariz. Inhaláis las fragancias que se desprenden y, una vez repetidas esto unas cuantas veces, comprobaréis muchos de los matices con los que denotaréis si ha estado bien secada y curada o si por el contrario, todavía queda clorofila y huele un poco a rancio. Esta huele a manjar de dioses. Creo que es una tangi. Sabores anaranjados y matices muy dulzones para el paladar. Ahora llega el momento de la degustación para valorar el sabor. Lo mejor es que no sea a primera hora del día porque las papilas gustativas no están a pleno rendimiento. Además, como hacen los catadores de vino, es recomendable que un par de horas antes de probar las muestras no hayamos ingerido nada más que agua, ya que muchas bebidas o alimentos pueden dejar una capa en el paladar que se mezcle con los sabores de las muestras. Está muy buena. Si tienes experiencia y has probado una buena variedad de genéticas, podrás diferenciar todas las texturas y matices de cada una de las variedades que tiene el cannabis. Pues sí, esta tiene un sabor muy dulzón y un regusto un poco amargo. Y por último, el efecto. Es el único parámetro que tiene un componente mucho más subjetivo, porque, como dice nuestro compañero Miguel, el gusto por el placer es tan individual como la propia persona que lo siente. Por ello, siéntete libre de calificar el efecto tal cual como lo note en tu cuerpo. Hay muestras más o menos potentes, por lo que queda a tu criterio cuál es la que más placer te da. De momento, mientras puntúo estas muestras, echad un ojo al evento que se va a celebrar en Bogotá. Expo Bogotá Cannabis y el Tercer Congreso de Cannabis Terapéutica tendrán lugar en la capital colombiana del 16 al 18 de noviembre para crear una red en torno al cannabis medicinal en Colombia y a nivel internacional. ¡No se lo pierda! Ya sabéis que la semana que viene se celebrará en Menorca la cuarta Bio Menor Cannabis. Charlas, activismo, catas y música. Nada mejor para pasar el fin de en un enclave mágico como son las Islas Baleares. Nosotros no nos lo vamos a perder. Un ambiente muy tranquilo, muy guay. La verdad, estamos sorprendidos. Un ambiente increíble en la naturaleza, rodeados de cactus, de buena gente, buenos humos, buena música. Tenemos una línea bastante, bastante definida de cómo queremos hacer las cosas. Nos aquí en Menorca, en la Vía número 4, con más y mejor. Esto se acaba, Peña. Recordad que la semana que viene publicaremos el Marihuana News 78 con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. ¡Hasta luego!